Hola, hola, buenas a todos, aquí es Marco comentando Un día a la taberna y hoy volvemos Con The Spirit and the Mouse. Vamos a ver si podemos Recoger un último Kibling que nos falta para activar esta cajita Aquí tenemos uno que ya recogimos La... El, en el capítulo anterior, la semana pasada Y a ver si encontramos el otro He estado pegando vueltas Porque he estado tratando de encontrar el, el Kibling que nos falta, pero me ha sido imposible Así que vamos a venir aquí que nos avisa que nos falta un Keelin y ahí, o sea, nos ofrece ayuda para buscarlo. Y tenemos como un servicio. Vale, este ya lo tenemos, que fue el que recogimos. Y ahora, a la hora de buscar el otro. Uy. Vale, ahora. Digo, no me deja. Vale. Eh... Ah, vale, ahora. 10 de energía, solo puedo rastrear uno a la vez, ¿vale? Sí, queremos rastrear este. Alimentame, pues a la toma. 10 de energía, ¿vale? A ver si sabemos dónde está. Rastreando a Kikri. Busca en los cielos. Vale, y ahora sí que me enseña la ubicación. Vale, este está aquí. Pues. Vale, Vale vale, a ver Uf, vale, no, nos estamos alejando, eh, no, no, no. Vale, vamos a por él Sí, por aquí más o menos Yo creo que ahora ya con, con la pista que nos han dado Como que Me medio ubico Pero ¿Cómo subimos hasta allí? Pues vale, por aquí no se puede ir Por esta zona de aquí detrás creo que no hemos llegado a subir La energía es importante Vale, uh. vale pero aquí tenemos otra misión ¿no? Bueno, de todas formas Ah, vale, vale, vale, vale, vale Justo Por aquí debe ser Exacto Madre mía, por menos mal A ver Rey Nunca te había visto ¿Quién eres? Uy, a ver Uy ¿Tú de quién tanto hablan? Se, se supone que tengo que ayudar a mi colega en el callejón a arreglar la Killing Box, pero he oído a los humanos en la tienda. Hablan de fantasmas. Me da mucho miedo volver, me da miedo los fantasmas. Si no, espera. Es un fantasma. Eh. Ay, no, no lo voy a asustar, pobrecito. Eso es lo que diría un fantasma. Eh. Déjame paz. Lo voy a tener que perseguir. Va, es por aquí. Efectivamente. No. O vas a volver. Busca una forma de calmar. Uf, no, por lo que sea esto no. Eh... Y... Wow. Que alguien me vuelva a saltar Oh, escúchame Esto es como súper cruel, ¿no? O sea Wow mm, mm, mm, mm. Tengo que venir aquí Wow, wow, wow, wow, wow, wow ¿Vale? ¿Cómo llego? ¿No puedo saltar? Vale, este es clave, pero tengo que hacer Oh Buah, ¿dónde lo mandamos? Pobrecito Ayuda No me atraparéis, maldito fantasmas. Oh, eh, Escúchame, lo voy a tirar ahora al pozo ¿Le he reventado? Pobre Kiblin. Espera, al final no pareces un fantasma. ¿Pareces una ratona? Sí, eres una ratona fantasma. No, no, no, no, no. Ah. <ríe> me, me vuelvo a mi Kiblin Box. Bueno, me, oye. <ríe> Ni tan mal. Vale. Vale, vale, vale, vale. Uh. Vale, pues vamos a por la Kiblin Box esta otra vez. ¿No teníamos una forma de subir más rápida que esto? Creo recordar. Vale, con esto me sirve. Ay, ay, ay, ay. Vale. Vamos para arriba. Hostia, vaya tela. Es que un poquito random todo, eh. La del Kiblin este. No, no estaba entendiendo el, el puzzle que planteaban de cómo lo soluciono tú. Vale. Encendida, esperando autorización. Hazlo. Ahí está el pobre dentro. Míralo, qué miedoso. Ya estamos listos. Vamos. Pobrecillo, por favor. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ah, ¡Oh! digo, se rompe. Venga, ya va la energía a la caja. Perfecto. Eso. Vale, venga, ya estamos. No te tienda funcionando. El creador me programa programado para compensar las armas caritativas. Acepta este regalo del fondo de mi procesador maravilloso una bombilla nueva entra el mundo en modo reposo goodbye world vale perfecto vale pues ahora nos vamos para abajo bueno tenemos un montón de mejoras disponibles pero es que quiero recoger electricidad suficiente como para completarlo y y continuar el progreso entonces retomamos nuestro camino vale eh... a ver dónde está la tienda está un... eh, a ver a julien y juliet aquí está a ver esa, esa felicidad Juliet Juliet han puesto las luces ¿Vale? ¿Eso significa que los fantasmas se han ido? No tengo ni idea ¿Seguís ahí, fantasmas? Shhh, shhh. Y si siguen ahí, aquí al techo, No digo nada, supongo que se habrán ido de verdad Vale, venga Vámonos a casa entonces Juliet, me muero de cansancio y hambre Déjame que termine una cosa en un momento Y nos vamos a casa, tengo que comprobar unas cuantas cosas antes de irnos Vale Siento haber dicho cosas feas antes Espero que vendas un montón de lámparas mañana No te preocupes por eso, lo que importa es que ahora todo va bien Venga, vamos Juliet, termino tu trabajo para que nos podamos ir Dí que sí, metele prisa Joder Qué poco trabajas, madre mía El niño, tú Vale Vamos a por la felicidad nos dejan Let's go. Es que es precioso Ahí ping. Vale, ya cuántas con estas cuantas hemos recogido ya ¿Tres? ¿Puede ser? Sí, sí, sí, justo Vale Uh, el fantasma de las lámparas Ratona, soy yo Minión No tengo energía Surgía de ahí Has hecho feliz un humano Para ser una realidad no está mal, pero si estás tres mentes Tu tarea no termina todavía Buena suerte Vale Vale, perfecto Pues vámonos, vale, vamos aquí al artista Este estaba por donde nos hemos ido antes Así que eh, Uy, no era por aquí Vale, por allí Es que esta zona Es como, uy, digo que no que no puedo subir, es súper grande se nota un montón la diferencia de tamaño De una zona a otra eh Pero vastísimo Vale, eso es la calle del este, eso es. Y por aquí, uy. Vale, este es el del artista. ¿Por aquí se puede subir? Sí, perfecto. A ver, ¿a ti qué te ocurre? Ay, por de mí, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? ¿Por qué se me habrá bendecido? Con tal inspiración cuando las luces me han abandonado. Mi cerebro está rebosando ideas. Veo un bosque, árboles altos, luces atravesando los huecos entre las hojas. El nido de un pájaro, un zorro. Quiero pintar. Necesito pintar. Mas soy débil en la oscuridad, pues no puedo ver. La peña y la cuita. ¿La cuita? Me atraviesan en el cuerpo. Oh, esta es buena, debería pintarlo. <risa> Maldita tormenta eléctrica. Nos ataca en el peor momento posible. ¿Llevamos horas con el apagón? Antes escuché un golpe estruendoso en el tejado. Vale, está súper alto. Debe ser un castigo divino. O puede que haya dañado la fuente de alimentación. Cosas. He estado intentando llamar a la compañía eléctrica y esa señal de farmacia titilante que hay enfrente de mi ventana está dando dolor de cabeza. Maestros de la pintura de antaño, os imploro que me otorgéis vuestra fuerza. Este próximo cuadro será mi obra maestra. Lo siento, los huesos y el pincel. Ahora en serio te lo digo, no tengo ganas de irme a la cama con tantas ideas que he tenido. Espero que la corriente vuelva pronto. Vale, pues vamos a ponernos manos a la obra y lo ayudamos. Enti claro, imagino o oh, entiendo que es por aquí. Hola, ¿cómo llegas a esa? ¿Qué tienes que hacer, parkour? Rollo, te dejas caer, pero. Eh... Dale, vale. Recogido esa bombilla Seguimos nuestro camino Vale, perfecto ¡Ponlo! Eh... ¿Y ahora? ¿What? ¿Esto, esto es un punto muerto ¿No? A ver. Estoy como un poquito perdido, ¿vale? No, aquí no es. Avolución si para allá. Mm. Oh. oh, no. Vale, oh, oh, oh, ¿Vale? oh, oh, oh, oh, oh, sí. ¿Vale? Oh, maravilloso Vale, dos bombillas más Ahora volvemos otra vez Para allá y a ver por dónde subimos Pero vamos, no, no tenía pinta de ser Por donde íbamos nosotros oh, wow, claro. Ah, la luz que dice verde Era esa, la de la farmacia Vale, a ver ¿Por dónde se sube aquí Rey? rey? Vale, no, por aquí no era Porque por aquí es por donde hemos subido antes y no vamos a ningún lado Pero claro Subiendo desde aquí ¿Hacia dónde vamos? Porque no hay ningún otro sitio Para subir aquí a la... Ah, joder Vale Estamos medio tontos Pero bueno Hemos descubierto secretos nuevos Vale, esta es la caja Ah, vale Con esto atravesamos Aquí detrás debe haber... Oh, qué pillo Vale, ojo, eh, 50 ya. Venga, que yo sé que me distraigo y va a ser mucho, pero es que el juego te invita tanto a ello que me gusta hacerlo. No. Vale, vale, nada. Venga, para arriba. No sé, es que está tan. Me, me gusta mucho. Lo estoy disfrutando una. Uh, ¿qué es esto? El menú eh, Vale, vamos a escuchar A examinarla con detalle El Norte central ¿Quiero encenderla? Sí 50 energía Venga, te doy ahí calor Pues te enciendo ¿Me, me cobras los 50 de energía? Para luego decirme Oye, que me faltan dos kiblings. Mira a ver <risa> Vale 90, 98 Hello world Vale, no se puede encender Faltan Kiblings. Vale, le vamos a dar ayuda sí. Gracias, retor Activando sistema de localización SRK Venga, a ver, búscame, búscame Activado Desactivando el camuflaje uh, Ahí no he ido aún Dios mío, este que grande es Servicio de rastreo Vale A ver Rey, cuéntanos qué pasa. Alguien ha burlado el sistema de seguridad de la Kibling Box. Sin realizar la energía, no podemos desbloquearla. Hola, ratona, no te había visto. Si cuento por la ciudad que estás ayudando a los Kibbles, ¿no? Quizás me puedas ayudar. ¿Esta, eh, uh. Esta Kibling Box no funciona bien. Todos los sistemas de seguridad están activados. Por lo general, puedo abrir introduciendo un código sencillo que tengo, pero por algún motivo se ha modificado. Mira. Chico. Error código incorrecto. Es evidente que no es suficiente inteligente. Bah, menudo incordio. Suelo ser muy buen pirata, no me detienen seguridad alguna. Pero mis técnicas de pirateo son muy precisas, necesito saber cuál es la contraseña exacta de antemano para desbloquear el dispositivo. Tiene, A ver, ¿tiene sentido? Se llama Keyhack. Pues esta nota contiene una pista acerca del nuevo código. En cuanto a mí, prefiero seguir con mi técnica de pirateo favorita. Es muy complejo, pero básicamente voy a probar <risa> a introducir todos y cada uno de los códigos posibles de una en una, a mano, de que sí, Rey. Como se me dan bien los números Debería terminar más o menos En set Dios Ven ahora conmigo Si después algo Vale Investigar Dios uh. Uno de tres eh... O sea Hay que ir allí detrás Entiendo Que debemos ir por aquí Vale Antes de ir por esta zona, vamos a dar la vuelta entera a ver qué encontramos por aquí. Vale, esto a donde nos lleva. Mm. Tenía pinta de que aquí tenía que haber algo. Oh, vale. Ah, vale, ahí hay otra bombilla. Jeje, jeje. Vale, perfecto. Además, se veía el, el resplandor así azulito. Eh, estamos como subiendo muchísimo, ¿no? Uh. Vale. Investigar. Buah. Al lado del río, en la orilla del árbol. Ah, como por allí. Buah ¿Y cómo vamos hasta allí? ¡Ay! Vale. Oli. Vale, vale, me parece correcto para subir más rápido. Oh. Hasta aquí no habíamos llegado, ¿no? A ver qué hay por este lado. ¡Oh! Uy, no puedo subir. No, no me deja subir. Ah, vale Porque ahí se llega ¡Hala, hala, hola, hola, hola! Cuidado las piernas, tú Vale Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Vale Vale, pues vamos a pillar Este, eso es Vale, hay que ir Por aquel lado Déjate caer Vale, hay que ir por aquel lado uh, Es que te invita a explorar Es maravilloso Vale ¿Vamos a poder cruzar por aquí? ¿O tenemos algún impedimento? Uh, creo que sí Ah, pero yendo por este otro lado Bueno, yendo por aquí debajo Sí, a mí también me da la sensación de Que se ha atascado Podemos cruzar de alguna forma O oh, oh no ¿Y eh, cómo cruzamos? Oh, perfecto Vale, ¿tendremos alguna forma de dejarnos como medio caer? Mm, mm, mm, mm, mm. Es que aquí no es pero ya estamos en este lado Trabajos en curso oh. ¿Vale? Oh. Vale, pero ya estamos en la zona del árbol uh. Vale, otra bombillita Uy Me he algo aquí Así ah, La energía Vale, vamos a coger esta bombilla Vale, y aquí está nuestro tesoro Maravilloso ¿O oh, ¿qué me dices? ¿Dónde está esto? ¿En la pizzería en la zona alta? What? Vale, pues vamos a hacer eso Pero ya en el próximo capítulo Porque nos hemos pasado un poquito del tiempo que tenemos siempre Así que, vale, vamos a ir por aquí a ver dónde nos deja Que probablemente sea la pizzería Hola, hola, hola, hola, hola Vale, perfecto Y... Bueno, no sé si esto es la pizzería eh, Bueno, luego lo veremos Dicho esto, nos despedimos Espero que os haya gustado, que estéis disfrutando Que os esté gustando mucho la serie Del Espíritu del Ratón Y con esto, ya sabéis, lo de siempre Seguidnos en las redes de la taberna Que están aquí en la descripción, que comentamos un poquito de todo También suscribiros a este canal Que estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor Gracias a vuestro apoyo, así que nada, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, venga, hasta luego, adiós.